Si yo ahora creo un vector v, en el vector puedo hacer v corchete 1 corchete o puedo hacer v punto at paréntesis 1 paréntesis. ¿Son lo mismo? Vale, vamos a suponer que yo hago un vector. Ostras, hay una cantidad de código importante eh, por hacer un vector, ¿verdad? Sin, fijaos en una cosa interesante, ¿eh? ¿Esto de aquí qué puede ser? Pone PTR, sí, pero olvidaos del PTR. ¿Esto o qué dije yo que era? MOV. Es el equivalente a LD, pero en Intel. ¿vale? Por tanto, eso es una copia de aquí a aquí. ¿sí? Aquí hay un corchete, nosotros estamos acostumbrados a usar paréntesis, pero es lo mismo. Y eso es un registro, RBP. ¿sí? RBP menos 48. Así que estoy metiendo un 1 en rbp-48, un 2 en rbp-44 y un 3 en rbp-40. Parecen posiciones correlativas de memoria, ¿no? Posiciones correlativas de memoria en las que yo estoy metiendo los valores 1, 2, 3. Esto es lo que está almacenando en el vector mis tres valores de inicialización que he puesto ahí. ¿Lo veis? Bien, esto es muy curioso. Es, ¿Por qué si los valores que he puesto son constantes hace código para meterlos en vez de crear una etiqueta y ponerlos. Porque es dinámico. Está, está, ese vector está hecho pensado que lo vamos a cambiar después. Vale, ese, ese vector es dinámico. vale. Veréis que aquí hay un STD allocator que ahí está como reservando cosas y tal, ya y eso. ¿Qué pasa si yo en vez de hacerlo aquí lo hago aquí? ¿Cambiará el código? Fíjate el main qué pequeñito se ha hecho. ¿Veis el 1, 2, 3 por algún sitio? ¿Veis ahora algo interesante aquí arriba? Una etiqueta V que reserva 24 bytes. ¿Os suenan los 24 bytes de la última clase que vimos con vector? Tres punteros que cada uno ocupaban 8 bytes y que eran el, el begin, el size y el end. los tenéis reservado ahí arriba. De la otra manera no lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué si lo pongo ahí fuera, me hace una etiqueta y me pone eso? Y si no, si lo pongo aquí dentro, entonces cambia todo esto. Por el ámbito local de la variable. Por el ámbito local. ¿Qué, qué afecta al ámbito local? Que esa variable solo su de vida acabará cuando, a ver, cuando se cierre, o sea, cuando el Vale, es correcto lo que estás diciendo. ¿Y por qué eso afecta al código generado? Por la memoria que se reserva, Ihhh, me falta algún detallito. Claro, o sea, cuando se acabe el main, en la etiqueta v ya no existe. No, idea. de hecho aquí no existe la etiqueta v. ¿Tú la ves? Claro. No, no, no está. Entonces, si yo pongo una etiqueta v, no va a dejar de existir en todo el programa. Como bien sabéis, yo pongo una etiqueta v y pongo 24 bytes, son 24 bytes en mi binario final que van a estar ahí todo el programa. Eso no es lo que es un vector creado en un ámbito que tiene que crearse y destruirse. ¿Dónde se crea y se destruye? En el stack. En el stack. stack. ¿Os suena a algún registro que se ocupe del stack? El SP. el SP, Stack Pointer. Ahí pone sub, que sabéis lo que es sub, ¿no? ARSP, el registro de la, de la pila, ¿vale? Si quitáis la RSP. La R es de register y son 64 bits, porque es una máquina de 64, le quitamos 56 bytes. Ese 56 incluye los 24 que necesitamos para V y alguna cosa más que necesitamos para gestionar la pila. ¿Vale? Eso es la reserva de memoria que luego al final se liberará simplemente aumentando el tamaño de la pila y reduciéndolo después. Y ahí es donde van a ir los 24 bytes, que si lo creo fuera no van en la pila, van en el binario porque es estático... Y una cosa que está creada fuera aquí, estática, como ya os he dicho muchas veces, esto al ser estático tiene que existir durante todo el tiempo de vida del programa. Y por tanto hace lo mismo que hemos hecho en ensamblador cuando queríamos crear cosas que duran todo el tiempo. Ponemos una etiqueta, ponemos los bytes ahí y los usamos directamente. Cuando queríamos cosas temporales, ¿qué hacíamos? Hacemos push en la pila, pop, para guardar, quitar, guardar, quitar, eso es temporal. Esto es permanente, ¿vale? Muy bien. Tenemos nuestro vector mágico y yo he hecho return v2. ¿Sí? Dime. Eh... ¿El coste de acceder al vector que está en la pila o que está ahí fuera? La pila y lo que está ahí fuera, los dos son memoria. Pero no está en el mismo lado. Da igual. ¿Cuál es el coste de acceder a la posición 1000 y cuál es el coste de acceder a la posición 2000? Obvio, ¿no? Da igual, acceder a una posición o acceder a otra posición es lo mismo. ¿Vale? Lo que sí que tenéis es un coste adicional de que la inicialización de una variable que está fuera se puede hacer estática, puesto que es información que se puede poner como lo habéis hecho vosotros, poniendo directamente punto .db, pongo los valores, entonces tengo los valores iniciales directamente en el binario, o cuando lo meto ahí dentro, los valores iniciales los tengo que poner en el código para meterlos en la memoria, que me genera código y esto ocupa espacio. Bien, ahora mismo el programa devuelve 3, como veis ahí, el return v2, y podemos hacer así, return v.add2, y devuelve 3. ¿Veis alguna diferencia? Bajo la pestañita del código, porque quieres ver cuántas líneas ocupa, o algún trozo, o algo, podemos ver cuántas líneas ocupa, por ejemplo. A ver, 65 líneas ¿sí? con el at. Vamos a ver si cambia, si le pongo el otro. 56 líneas con el corchete. Bueno, asumimos que como mínimo podemos deducir que genera menos código el corchete. ¿Qué diferencia habrá si, un, si estamos accediendo a un, un sitio y otro? ¿Por qué uno genera más código que otro? no, los dos son una función porque ese corchete de ahí ese total, esto es totalmente equivalente a hacer esto lo que pasa lo otro es syntactic sugar para escribir lo que quede bonito que es lo que queremos pero eso es totalmente equivalente, es una función ¿vale? y de hecho tiene que ser totalmente equivalente en el número de líneas a lo mejor ahora me deja mal y no pero como veis, 56. Es exactamente idéntico. Porque un método simplemente tiene más instrucciones que el otro. ¿no? Más. Bueno, entonces hará algo más, ¿no? Si ah, tiene más instrucciones, hace algo más. Pero ¿qué puede hacer AD que no haga corchete? Pues haga una copia o esas cosas que digo yo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si no que... Vamos a hacer una prueba. ¿Qué, pasará si yo cambio, qué, ¿Qué va a pasar si yo cambio eso por un 3, por ejemplo? 3 y estoy devolviendo un 0. ¿Por qué funciona esto? Porque la siguiente posición en la memoria es un 0. La siguiente posición en la memoria es un 0, eso es obvio. No está reservando una raíz de 24 bytes, ojo, importante. Yo estoy accediendo aquí al contenido un momento, un momento. el contenido del vector no son esos tres punteros, esos tres punteros son la clase vector, pero esos tres punteros apuntan al heap que es donde se reserva el espacio para los elementos ¿Vale? los tres elementos que tengo el 1, 2 y 3 están en el heap ¿Vale? no están en el stack lo que está en el stack aquí son los 24 bytes de el puntero donde empiezan los elementos, el puntero donde terminan los elementos y el puntero donde termina el capacity, esos son los cuatro bytes pero esos tres punteros apuntan al heap, que es donde están los elementos. De modo que yo cuando estoy accediendo al elemento 3, estoy cogiendo el puntero a donde empiezan los elementos, sumando 3, y leyendo ahí en la memoria, y eso es el heap. No, o sea, que decir era que, eso que pero eso es cuando haces push, no cuando accedes con un corchete que no creas nada. Por el código de excepciones, ¿qué puede pasar con el código de excepciones? Eh, ahí está, manejando la está manejando una excepción? O sea, ¿Tú está ves está que lance una excepción? Está manejando esa situación. Te una excepción? ¿Está manejando la situación? Sí. Voy a hacer una prueba. Ya que dice que está manejando la situación, vamos a poner... problema, ¿eh? Puedo meter un 1 en el elemento 3 del vector y leerlo y devolverlo. Ah, y funciona y todo, ¿eh? Magnífico. ¿Puede ser como se está reservando una capacidad de 4 el de accediendo este... No se está reservando una capacidad de 4. Paso, ¿qué ocurre? Importante 1. Cuando yo reservo espacio en memoria, le pido al sistema operativo espacio. Esto no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo vector. ¿Vale? Vector, cuando yo almaceno estos tres elementos... Lo veréis aquí que estaba, hay una llamada al allocator, ¿vale? Está reservando espacio. Esto es una llamada para llamar al, al reservador de espacio específico que tiene la clase vector, que al final va a ser un new por debajo, ¿vale? Entonces está reservando espacio en el heap, y es ahí donde está metiendo esos tres elementos, ¿vale? Pero cuando yo reservo espacio en el heap, yo no puedo reservar espacio para tres ints, yo al sistema operativo, si le digo, oye, resérvame espacio para tres ints, y ¿eso cuánto es? 12 bytes. El sistema operativo se va a echar a reír a carcajadas, 12 bytes. Pero vamos a ver, ¿me estás despertando para que te reserve 12 miserables bytes? Yo lo menos que reservo es una página de memoria. El sistema operativo no trabaja con bytes. Trabaja con páginas de memoria. Entonces yo, cuando llamo a reservar espacio, la primera vez que reservo espacio, reservo una página, y una página en Linux son 4 K de modo que este proceso está reservando en el HIP realmente 4Ks, 4096 bytes. Y lo que ocurre es que de esos 4Ks, él está utilizando eso para construir la estructura de datos del HIP en la que tendrá puesto que los primeros 12 bytes yo los tengo y luego información para utilizar el resto las siguientes veces. De modo que yo la siguiente vez que llame a new, si le pido otros 12 bytes, ya no va a llamar al sistema operativo porque es tontería volver a llamar al sistema operativo, si ya me ha dado 4 k Voy a poner 12 bytes en esos 4 k que ya tenía de antes. Y solo cuando me pase de los 4 k volveré a llamar al sistema operativo para que me dé más páginas de 4 k Dime. Pero entonces ahí estás accediendo a memoria de que pertenece a tu programa, pero si justo ese, ese, eso lo no que estás accediendo no a memoria de que no pertenece a tu programa, si viendo, ¿no? Correcto. Como yo estoy accediendo a un byte que sí pertenece a mi programa porque new reservará un mínimo de 4k, yo no tengo un error de acceso o de protección de acceso a memoria porque esa memoria es de mi proceso y no estoy leyendo ni escribiendo memoria que sea de otro proceso, en cuyo caso tendría un segmentation fault porque no puedo hacer eso, no puedo fastidiar a los otros procesos. ¿Vale? Pero aquí 4k son míos, por lo tanto yo puedo pasarme lo que quiera. Eso sí, en el momento en que hago eso es comportamiento no definido. Y es comportamiento no definido por lo que os acabo de decir, porque en el heap, el new va a guardar no solo el espacio de los cuatro eh, ints que yo he pedido, los 12 bytes, sino que muy probablemente justo a continuación de esos 12 bytes va a guardar información indicando cuántos bytes le quedan, cuál es el resto de cosas, información suya de la estructura del propio heap, para que yo la próxima vez que pida datos al heap, utilice él esa información, para decidir qué otro espacio me va a dar en esos 4Ks. Y si yo sobreescribo eso, pues es probable que la próxima vez que llame a new, bad things happen, básicamente, que esto se llamará corrupción del heap. Básicamente, es muy probable que con ese, esa escritura que acabo de hacer, yo acabe de corromper el heap. Y la próxima vez que llame a new, puedo obtener directamente un segmentation fault al llamar a new. Dime. Sí, tienes otro ¿Sí? Aunque yo tenga otro vector que vaya justo después de ese, muy probablemente entre los dos va a haber algo. Eso... Si, me paso, si en vez de uno me paso por 200, pues imagínate que yo tengo dos vectores de 3. Y da la casualidad de que lo que me paso justo caigo en medio del otro vector de 3, en el heap. Sobrescribiré el otro vector. Directamente. No, no, es tu memoria, no va a petar. Pasará igual que nos ha pasado en Amstrad. Cuando escribes una memoria que es tuya, la cambias. Y ya está. ¿Y el, no pasa nada. ¿Y será ese número? Es decir, imagínate que tienes el V20 y un V30. El V3. es V20 es la metodalidad a un A4. ¿El A4 será lo que es el V20 o...? Vamos a ver. Voy a hacer la prueba, a ver... ¿Cuánto necesitaría? Necesitaría 2, 3, 5 probablemente, lo cambia a 1, entonces voy a coger el operador 2, el 1, ah, me ha quedado corto, será el 0, no, me ha pasado, vale, entonces a lo, a lo mejor aquí como estoy haciéndolo en Godbolt, es posible que cada vez que me reserva memoria esté reservándola en sitios diferentes, para hacer un randomice. Da la sensación de que es algo así. Porque si no, si reservo estos dos uno a continuación del otro, muy probablemente con esto puedo sobreescribir el segundo. Lo que tengo que dar en el clavo, en cuál es el segundo, bueno, ahí ya, como veis, fijaos lo que acaba de pasar. ¿Veis que pone free invalid pointer? Acabo de sobreescribir el puntero que utiliza él para el delete para que os hagáis una idea al sobreescribirlo cuando hace un free del vector que ha reservado se lo carga, entonces es posible que si el puntero estará en los dos, doble free claro, ahora me voy al siguiente y aquí es donde puede que esté el cero del siguiente vector y ahí está, ahí está el cero del siguiente vector ¿vale? Veis cómo estoy escribiendo en el elemento 8 del vector 1. Estoy cambiando el vector, el elemento 0 del vector 2. Simplemente porque están a continuación en la memoria, pero en el medio, como decía, hay cosas porque el vector, además de almacenar los elementos, como ves, también almacena ahí la función, el puntero a la función que hace delete. Que sabéis que tenemos un puntero a función que hace delete. Eso es lo que no había contado yo y son también bytes. Por eso he tenido que avanzar más. Y por eso hemos tenido el doble free, el free que hemos visto aquí, porque estaba sobreescribiendo ese puntero. ¿Y u vector 8? ¿El vector no tiene posición 8 El vector no tiene posición 8, porque yo cuando leo no creo elementos en el vector. Yo los creo cuando hago pushback o cuando hago cosas es cuando los añado. Pero yo solo estoy leyendo posiciones de memoria, porque lo que estoy haciendo cuando hago esto es coger la dirección de inicio donde está v, sumando 8 y leyendo. Y ya está. Nada más. ¿Pasará lo mismo ahora con esto que hay aquí si yo pongo punto No. A saber, no sé. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto tiene nombre y necesito que alguien me lo diga. A ver, en voz alta, que se oiga bien. Una excepción. Aquí pone vector range check. Suena bien, ¿verdad? Bien, pues ya veis la diferencia entre un punto at y un corchete. El punto at comprueba que no salís del rango y lanza excepciones en su caso. Eso cuesta código. El corchete no. El corchete te deja hacer lo que quieras y eres tú el responsable de saber si lo que estás haciendo está bien o mal. Si lo haces mal, la puedes liar, pero a cambio ganas el hecho de que no tienes las comprobaciones, lo cual es súper importante cuando implementamos cosas como por ejemplo el recorrido de un array para la caché. Si hacéis un recorrido de un array y usáis .add en vez de corchete, lo que estáis incluyendo es en cada acceso a cada elemento un if en todos los accesos. Os podéis cargar el rendimiento a kilos, pero a kilos, directamente, por hacer eso. Con iteradores, un iterador lo que es, entre comillas, vale, es un puntero. De modo que tú al final lo que tienes es una dirección de memoria con la que accedes a un elemento y que la puedes ir incrementando para acceder al siguiente. Y tú, si la sigues incrementando, te sales y ya está.